Bueno, ahora llegamos a ese maravilloso momento en el que los artistas asistentes deciden poner la vida fácil al presentador y dicen, yo es que canto con un USB. Y entonces eh, yo voy a presentar a la persona que viene y luego voy a ver si triunfo con la tecnología Windows, que lleva años sin usar, y consigo poner un backing track. Él dice que hace, ay, ¿cómo has dicho? rockware que muere un montón. ¿Quieres salir así en plan de, pues, venga, vamos a hacer en plan noche de fiesta? Él hace rock-a-work, que es una mezcla me he dicho, de jazz, soul, rock, pero con... con significado, ¿no? Con letras, con letras con conciencia. ¿No? Interesante. Cuando alguien asegura que el amor no sirve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 las almas se sincronizan, ¡sí, sí! Como pueblo, sí, sí, como tribu, sí, sí, como raza, sí, sí, como una sola.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 Si, sí, wa uet pa para pam pam pam param pam